Pues sí. Un año más viejo. Aunque tengo un año más, eh, no me voy a morir. Por lo menos hasta los 30 o así yo creo que no. Tengo 21 años, gente. Sí, estoy que no, no, no me lo creo. Estoy demasiado viejo para estas cosas, yo creo. Me voy a dejar el canal de YouTube ya porque estoy muy viejo. Y creo que no es edad, ¿vale? Un beso, os quiero mucho por todo lo que me habéis dado y un gran abrazo. Esta es que me voy, ni de coña. Bueno, eh, no sé qué deciros, la verdad, estoy hablando en voz baja, pero porque son las 3 de la mañana y toca hablar en voz baja, ¿vale? Pero... asco, ¿no? Que os dejo con unos highlights y con lo que pongan el título. No sé lo que pasará mañana. Yo creo que mañana va a haber un evento. Esto es, estoy grabando en madrugada. Editaré el vídeo mañana y si hay un evento os dejo aquí con los clips del evento y luego vienen highlights. Y nada, que feliz cumpleaños para mí. Feliz cumpleaños para los que cumpláis el mismo año que yo. Y un abrazo muy grande para todos. Buenos días gente, estamos hoy aquí en el nuevo vídeo, ya estará grabada la introducción así que voy a ser rápido y conciso Como veis ha salido el nuevo mapa ya, todavía no está la actualización completada pero como yo quiero ser el primero en subir todo Aquí está ya todo, como veis no se ha ido oasis, oasis sigue estando, ha vuelto la prisión que me parece espectacular Ha vuelto caserío que me parece espectacular también y Hay zonitas que yo no sé cuáles son, no sé cómo se llamarán ni nada que parecen que son nuevas que eso también, también tendremos que ir a verlas, a ver qué carajos son esos. Y no tengo más que añadiros, también han metido las cosas de id En la descripción os dejaré las notas del parche para los que queráis ver y leeros todo. Y nada, espero que disfrutéis del nuevo mapa. Eh, la zona verde esa de Caserío me parece un poco trambólica, pero <risa> habrá que ver cómo queda. Y nada, un saludo y espero que disfrutéis de los highlights que vienen ahora. ¡Pá! Su puta guerra! ¡Eso jump down and ¡Eso es una guerra! O sea, ¿sí? ¿O sea? ¿O sea? ¿O sea? Qué dices. Vaya, un burri De ahora lo en la Madre mía, what a shot baby! What I ain't bro